En un capítulo más de Sabia Naturaleza, capítulo 4, hoy hablaremos de tres aspectos muy importantes. Los hallazgos arqueológicos encontrados que hacen mención del avance de la medicina ancestral china, los fundadores de esta medicina o quienes, a quienes se le considera y se le atribuye el conocimiento y desarrollo de esta medicina y hablaremos en una primera etapa de Adentrándonos un poco más ya en la historia médica profunda de las dinastías o por lo menos de la primera dinastía que mencionaremos. Vamos a empezar entonces con los hallazgos arqueológicos que hacen mención justamente, eh, comparto con ustedes, el gran libro de la medicina china, es una fuente más en la cual uno puede, digamos, indagar, investigar, hay otras fuentes de investigación pero que a veces, en mi experiencia personal, en estos poco más de 20 años eh, abocado a la medicina tradicional china, a la investigación, al tratamiento, creo que sería conveniente siempre tener una pauta directa de algún maestro chino o los que han tenido suerte de recibir ese conocimiento directo, o buscar fuentes orientales en donde ellos mismos de alguna forma se hagan cuidadosamente eh, preocupado de que la traducción de los textos y el mensaje que quieren transmitir sea lo más real posible. En el caso de los descubrimientos arqueológicos realizados en China, revelan gran cantidad de agujas de bambú y de piedra confeccionadas por expertos que se utilizaban en acupuntura, hablando de la medicina prehistórica. Imagínense ustedes. Ahora bien, otro aspecto importantísimo a destacar y muy eficaz de la medicina tradicional china que practicaban los chinos prehistóricos, era la terapia del Qigong. Que consiste en utilizar el chivo o la bioenergía para curar enfermedades. Aunque el Qigong sigue siendo en comparación relativamente desconocido en Occidente, por paradójico que parezca, es probable que sea el mejor aspecto de la medicina china actual para ayudar a los occidentales a resolver muchos de sus problemas de salud. Estamos hablando de una concepción médica prehistórica, según el autor, Medicina de la Prehistoria, hablando del término Qigong. El complejo eh, y amplio campo de Qigong ha sido muy manoseado, muy manipulado, hay muchos representantes del Chikung, pero he aprendido en estos años justamente que el cuerpo debe ser un recipiente y un vehículo muy bien preparado para poder trabajar con este proceso desde una perspectiva interior, por supuesto, y para poder brindarse a otra persona o al entorno que uno quiera buscar un equilibrio, una sanación, una prevención o una cura. Hay que estar fuertes, hay que hacer un trabajo muy largo de desarrollo personal, interno, fortaleciendo los meridianos, la energía circulante, el chi, para luego entrar justamente en ese proceso de sanación hacia los demás. En esa segunda parte del capítulo 4 hago mención a un concepto también que habla de la prehistoria china en donde dos personajes destacan por su recorrido histórico y desarrollo médico. Uno de ellos es Shen Nong y Juan Di, o Juan Ti Fueron los fundadores de la medicina china y a menudo se les atribuye respectivamente la autoría de los primeros textos sobre farmacología y medicina, el Ben Cao Jing, gran clásico de las plantas medicinales, y el Lei Jing, clásico interno de la medicina del emperador amarillo. También el autor establece que en realidad estos nombres no son más que la personificación del esfuerzo colectivo de toda la sociedad prehistórica. No estuvimos allí, tenemos que atendernos a la información que el autor nos brinda, pero ya le digo, estos dos textos anteceden a todo el conocimiento científico de pocos años de Occidente, ya que esto además de la antigüedad y de los milenios, además de haberse mantenido, se ha perfeccionado. Es una distancia abismal del conocimiento médico y de las posibilidades médicas para regenerar procesos y tratar el origen causal de los desequilibrios que el ser humano pueda tener en este cuerpo bioenergético, hablando de cuerpo, mente y espíritu como unidad. En la tercera parte les había mencionado que habría ya introduciéndonos en el tema de las dinastías, en este caso las dinastías Xia y Shang. El comienzo del periodo dinástico en China con las dinastías Xia, 2205 y 1765 antes de la era de Cristo. Y Sham, 1764 1121 antes de la era cristiana. Marcó el comienzo de la historia china escrita. Muy interesante esta parte. Aquí mencionan que lo sobrenatural proliferó en este periodo y también la medicina se entremezcló con los patrones sobrenaturales de la época. Sin embargo, a pesar de esto, el conocimiento médico durante el periodo Shang tuvo un nivel increíble, increíblemente elevado y hablan de una medicina racional y científica. Van a destacar aquí la escritura, había evolucionado mucho, y su vocabulario demostraba que los chinos conocían ya en ese momento, esto es fundamental ¿no? para todo el desarrollo que vendría posiblemente para la humanidad, tanto en Oriente como en Occidente, conocían ya los microorganismos de la sangre y los parásitos de los intestinos. Conocían también y tenían un elevado nivel personal en la salud pública, ya que ellos consideraban y llevaban a la práctica la representación física física, de una persona bañándose en una bañera. Esto está justamente en todos los hallazgos de los escritos que ellos los mantenían. A su vez también hablaban de la importancia de tener un recinto en la vivienda para criar animales en un lugar totalmente separado. Estamos hablando de dinastías del año 2002. 1705 a 1775 antes de la era de Cristo, que es la dinastía Xia, y la dinastía Shang, 1764 y 1121 antes de la era cristiana. Si nosotros somos un poco honestos con nosotros mismos y vemos esas fechas, ¿cómo a través de la escritura ya estaban estableciendo esos parámetros de conocimiento médico ancestral? con un desarrollo que hasta el día de hoy se mantiene. Esto es lo que yo quería compartir en este capítulo 4. Vamos a hacer por lo menos 10 capítulos de historia de la medicina ancestral china, y no sé si quedaremos cortos, pero nos vamos a ir introduciendo luego, como ya les dije en el capítulo anterior, a un conocimiento muy interesante que pueda permitir a las personas estar comprendiendo por qué el sistema integral, el sistema de la bioenergía, el sistema de la salud integral y de cómo se restablecen los factores internos y externos, sobrepasa en miles de años a esta actual práctica médica reduccionista alópata, que hace una generación, una, una dependencia, genera una dependencia, lo que quise decir, del ser humano con un sistema externo sintético no natural y separa al cuerpo humano en partes con muchos especialistas que cuando tienen que supuestamente buscar el origen del proceso para solucionar el desequilibrio de las personas, terminan cronificando o generando una gran dependencia. Una de las cosas que veremos también en capítulos próximos eh, es las maravillas de la forma del diagnóstico ancestral que a lo largo del tiempo se mantienen y se han perfeccionado y cómo con esos diagnósticos se evitan cantidad de estudios innecesarios y dependencias muy agresivas, estudios muy agresivos, que degeneran aún más la salud integral del ser humano. Hasta un próximo capítulo. Seguimos en Sabe Naturaleza y Salud por la Música. Muchas gracias por escucharnos. Suscríbete al canal si te interesa volver al origen, que a todos seguramente en algún momento nos tendrá que ser el punto prioritario, nos tendrá que llevar esa información a entender para qué estamos, por qué vivimos, cómo evolucionamos. ¿Y qué más podemos lograr después de un proceso de entendimiento? Hasta un nuevo capítulo.